Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta en otro trepidante episodio nórdico de Valheim Y vamos a seguir con nuestras aventuras en esta sombrías tierras de Valhalla. Migdar, no sé dónde, no sé dónde estamos la verdad Y el caso es que bueno, ya sabéis que vamos a seguir por donde dejamos en el último episodio No me gusta hacer nada fuera de cámara a no ser que sea alguna construcción y no teneros aquí aburridos viendo cómo construyo. No sé que es algo importante que quiera aplicar o enseñar. Que lo dudo mucho porque yo que soy un puto novato. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a ver qué tal. Eh, a ver qué hacemos. Tengo que mejorar el equipo para poder ir al bosque negro que vivo al lado. Y poder eh, plantarle cara a los temibles trolls u ogros. Creo que de noche... Después de noche. Es más de día que... La virgen, pero de día que es. Me he hecho una, una, una fotico ¡Qué bonita la fotico Vale, que tengo... Oh, tengo mucha carne. Vamos a cocinar toda la carne posible. Vamos. Vamos a, a cocinar carne. Y cuando no esté cocinada, voy a irme a matar todo lo que pise para poder mejorar el equipo y pues, poder echarle cara a las cosas, ¿no? Venga, nos vemos ahora. Bueno, otra marquita que te viene aquí en el mapa es que... Cuando me pasó lo que me tocó el, el, el tro, o el logro, como se llame, morí y al re regresar morí aquí ahogado, no sé por qué, pero morí ahogado. O hay peces también. Otro peces, ¿eh? puedo. Puedo pescarlo. Y no sé si aquí tengo mi.. nota. Puedo pescar los peces, ¿eh? Ah, claro que puedo pecar, pero no se puede matarlo con una. La... No, tiene que usar una caña, seguramente. Aunque es bien sabido que con un arco de M se puede pecarse. Pero yo que he venido... Yo he venido a pillar ciervos. ¿Puedo dar un pez? Dice que atacamos más mojón. Bueno, lo que está claro que no voy a gastar más, más munición con... La, bueno, munición, más flechas con los peces. Vamos a ir buscando ciervitos para darle casa y pillar, eh, Sobre todo me hace falta mucho cuero. a ver si me hago, aunque sea un casco mejorado, que me dé algo más de defensa. Y ya está. Y... Ahora volvamos. Bueno, se ha hecho de noche y vamos a ver... Eh, sino que he pillado Me vale embargo Aquí tengo Esto, que es trozos de cuero y esto es eh, Pierde ciervo, ¿vale? Eso por ahí mm, Vale A ver, aquí, aquí tengo guardado Es un puto desastre, lo sé Cabeza de venado, nada, vamos para arriba Tengo carne Que ahora la haré Pues la carne que está teniendo si no se quema Es importantísimo Aquí no sé si se a guardar, no bueno, esto es el puente no para guardar, no sé, bueno, eso. Aquí más madera. Que la usaré para ponerla abajo. Y vamos a ver qué podemos crear. Lanza de Siles, cuchillo de Siles, que no sé para qué vale el cuchillo de Siles Una herramienta muy fidedigna, será para, bueno, será también para curtir el cuero y para poder sacar... Seguramente, seguramente será para curtir cuero. Túnica de cuero, pierde ciervo. Hace falta, pierde ciervo. Pero lo que digo, ¿cómo aumento esto de nivel? Usgrade. No lo entiendo. No sé si esto a base de usarlo aprende. A base de crafteando, tengo que craftear algo. Quiero elaborar el, el, el casco de cuero, pero no no consigo, no consigo. Hacha de hacha de piedra, azada ya lo tengo de azada. Escudo de madera, un escudo de madera simple, obviamente. Lanza, un sevita algo que puede morir, algo de deja que tu brazo envíe la mensajería, eh, la mensajera. Y antorcha, flecha de madera que estoy bien de flecha de madera. Pero lo que digo, no sé cómo mejorar el banco de trabajo. No sé si usándolo. Yo sé que esto me da cuenta que, según lo voy usando, se va mejorando, creo yo. Voy a meter un poquito y ahora, y ahora lo vemos, ¿vale? Vale, vale. Ya me he acordado. Ya me he acordado y, y, y es que, que soy tonto. ya con esto. Esto es lo que mejora el banco de trabajo. Esto. Y, nunca, y esto también. Y nunca me acuerdo. Tonto que soy. Esto lo pongo aquí y mejora el banco de trabajo. Pero nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo. Ahora si vengo aquí. Vea, ¿vale? ya sí puedo fabricar túnica de cuero y pantalones de cuero. Y a la par puedo mejorar. Eh, la asada la puedo mejorar. No para lo... Es que soy tonto. Y el que de cuero que lo no quiero fabricar. Vale, puesto. Porque me da más protección. Que al fin y al cabo lo que quiero. 5. Creo que el nivel 5 de protección. Vale. Eh, flecha de chiles. Me hace falta pluma. Que tengo abajo, por cierto. Que picará más, obviamente, que una flecha normal y corriente. Flecha ígnea. Eh, hacha de chiles. Tengo 3. Capa de piel de ciervo. Me hace falta hueso. Creo que tengo abajo hueso. Creo que abajo tengo hueso. Ahora tengo pantones de cuero. Y eh, túnica de cuero. Pero tengo muy poquita, así que quiero que ya se me mejor. Voy a hacerme mejor. Eh, a hacer mejor mmm, la túnica de cuero. Ahí, que me proteja. Y esta la guardo, por si, no sé, se si, si me rompe algo y pierdo. Pues tener algo, algo guardado. Eh, Puedo mejorar cosillas, sí. Ugradear, puedo ugradear Los pantalones de arrepiento Cuidado, Vamos a mejorarlos por, por, por, por, por, por lo menos para que no Para que tenga algo más de defensa Y la azada la puedo mejorar también Pues venga, ya que estamos la vamos a mejorar, ¿vale? Eso por ahí Creo que tengo silas guardado Creo, pero como se ha hecho de noche y no vemos una Una mierda Esto Lo Pantalones los tengo equipados Ahora Voy a guardar aquí esto Me voy a llevar la piedra Me voy a llevar la madera Que no puedo, por cierto Muy bien Puede ser que ahí la madera mm... El eh, silencio. Sí, lo voy a guardar Ah, si tengo silencio de sobra Bueno, entonces sí puedo Calla, calla, calla, calla. ¿Qué es lo, lo, lo que quería yo hacer de Silax? ¿Qué quería yo mejorar de Silex? He dicho tía, de Silex El hacha de Silex Bueno, ahora veré, voy a seguir investigando Bueno, pues hemos dormido He ido a dormir porque no sabía un carajo Y voy a ver qué era lo que yo quería fabricarme Es que se me ha ido Se me ha ido la, la cabeza lo que quería fabricarme Con el Silex he dicho Me hace falta Silex Y no me acuerdo ya lo que era El hacha de Silex lo tengo ya ¿Qué era lo que yo, que yo quería fabricarme? Hubiera era a algo: Garrote, arco, hacha de silex. ¿Qué era que he dicho? Me hace falta mucho silex. Eh, capa de piel de ciervo. Nada, aquí le irán. se me ha dado olla. Mira, fresa madera, puedo fabricarme. Voy a fabricarme un poquillo más de fecha. De flecha de madera Que ya digo Me hace falta algo para De Silex Para mejorarlo aún más Pico de cuerno Que es lo que tengo ya creado ahí Cuchillo de Silex Capa de pie de ciervo Arco toco Ah de Pues no Se me ha olvidado ya, Algo Algo he comentado antes Algo he comentado antes Digo mira Para poder mejorarlo pero pasa que no pasa que no se me ha durado ya, pues ya está vamos a seguir buscando cositas mira qué guapo mira cómo un juego con tan poquita cosa puede crear escenario magnífico mira mira cómo es como niebla pero mezclado con el solito ¿Qué, qué, qué, qué escenario más chulo la virgen me encanta así cuando había poner un mod que le daba como mejor iluminación pero no le he puesto no le he puesto así me mola está muy chulo me mola, es que le das un cara a corta. Me mola bastante. Es que cuando grabo, no edito. Voy pausando la grabación. Pues yo creo que vamos a adentrar un poquito en el bosque negro. Parece que nos vamos a encontrar... Vamos indo para arriba. Vamos a para abajo. Vamos a seguir explorando un poquito más. Es que me hace falta mucho... A ver, que el mismo ya puedo... Pero me hace falta mucho... Mucho esto. Sé que en el boca negro hay cobre. Puedo intentar ir al boca negro y pillar cobre. Eh, en plan escaparlo, entrar corriendo y salir. Podría intentar hacerlo. Vamos, que no va no a pasar nada. ¿no? Que me sigue un ogro. Pues me activo el poder del ciervo ese que maté. Que por cierto me encontré otro altar. No sé si es que puedo volver a matarlo, no sé. Pero bueno, encontré otro, otro altar. Y aquí hay un laguillo Y aquí pues habrá muchos sílex Lo que no sé aquí es cómo va el tipo del árbol de mejora Cómo voy abriendo eh, Para poder capturar cosas mejores Mismo, Según voy eh, abriendo, ¿Cómo se dice Descubriendo nuevos materiales Ahí hay algo Oh tío Hay es que estoy cerca de la boca negro. Estaño. ¿Qué, ¿Qué me pasa que eso viene ya me está, ya está ahí el cuervo. Mi amigo Hugin La mena de minerales en bruto antes de refinarse En el horno de fundición Antes de poder usarlo en la forja Para construir uno de esos hornos necesitarás corazones de Sultrin Lo encontrarás en lugares Oscuros y subterráneos Muy bien, ole, eh, Hugin mm, mm, Gracias, tío, eh Pero bueno, mira, ya tenemos Un nuevo material para esa cosita Pero hay que encontrar corazones de Hugin Me cago en la puta, oh, hostia Nadie dijo que todo iba a ser fácil, ¿no? Bueno, pues... Eh, ¿eh, ¿Qué símbolo me pone ahí? ¿No se puede teletransportar? Eh, eh? ¿Cómo mm, no se puede teletransportar? Que luego tengo la opción de poder teletransportar cosas a mi inventario, a mi alijo O si era un puntazo, ¿no? Mira, mira, mira, mira Qué guapo, tal. Me quedan ganas de... de, de si, tuviera, si tuviera un modo foto... Si tuviera un modo foto, podría tela Bueno, vamos aquí. ¿Veis? Ya lo dije en el vídeo anterior, pero esos pinos ya representan el bosque negro. Esos pinos ya representan carboque negro. Y aquí los bichos van en pareja... Eh, y, y todo eso. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, pues, sí, que.. Que encuentra. ¿eh? Ahí está el mierda ese. ¿eh? Uh Oye, ¿me está equivando? Lo que tengo que tener cuidado es con los trolls. Esto me da repa en pinflam, estos es uno, unos uno Pero los trolls lo que tengo que tener cuidado, los trolls Eso tienen peligro a raudales, vamos Porque es que, es que como me sigan a la casa se la cargan Como me sigan se la cargan, porque ya, ya me ha pasado No en esta que tengo última, en la que hice entre entremedia Fuera que, vamos, que yo dije que me mató, me mataron y todo Y eso, eso, eso, eso es un caos, es que es un caos, sinceramente Lo mejor es alejarse y y ya está Y, y, y tener cuidado Ves que hay otro ahí Es que están llenos, de Leche Es que están por todos lados Y lo ha por culo ¿Esto qué es? Por cierto, se lo pico Roca Acá, Eso sí, no me puede pillar a la noche ¿eh? Ay, donde no puedo coger más cosas? Pues... Voy a tirar piedra, porque piedra tengo un montón Y vamos a irnos para la casa En serio, un día de esto Vengo aquí y me encuentro un troll tirando no sé, en mi casa Ahí, Toma, toma Seguro, vamos, es que me lo estoy, me lo estoy imaginando pues había guardado todo y nada, tengo que echar la huevo, algo que negro Es que tengo que echar la huevo, que si no es imposible Tengo que entrar como sea Y pillar lo que me ha dicho, los corazones de no sé qué Es que si no es imposible, nunca voy a poder avanzar, la verdad Viajar hasta aquí ahora mismo Esto, ya está aquí mismo, luego ya lo ordeno Si lo que quiero es no perder nada, al morir La espera me da igual, el cuero si me importa eh, la carne... La voy a... Venga, voy a cocinar una carne y vamos el bosque negro. Bueno, vamos a intentar ir al bosque negro. Voy a evitar los trolls. Eh, están mirando el internet, un, un tema de los trolls. Y son muy jodidos, por lo visto. Eh, están nada más que en el borde del bosque negro. Y son muy jodidos y dan una piel. La piel sirve para, para fabricar armadura. Una armadura muy buena. Pero aún así no puedo fabricarla a que no aprenda el tema del bronce. Es así, que matarlo eh, me supone un dolor de cabeza para nada. Voy a intentar evitarlo y adentrarme en el boque negro porque me hace falta matar unos bichos que me den... un bicho para conseguir su corazón, para poder hacer la... Eh, eso, para poder hacer cosas, para poder hacer el horno. Mira, esto puedo picar, esto es una tumba. Es una tumba. Aquí solo haber huesos y... Y guaso, vamos. Bueno, bueno, vamos a ir al boque negro, que a lo que importa. Uh, aquí, aquí va a guaso, perfecto. Vamos a ir al boque negro, a ver si llegamos bien y a ver lo que nos encontramos. Y voy de día porque de noche es un puto caos. Bueno, chicos, pues eso es el boque negro. Vamos a ver. A ver, siempre puedo salir corriendo. Esto ya es boque negro. Aquí hay otro Vale Ya tengo que para lo que dan Estoy con cuidado de no encontrarme ningún Mira Eso me van a matarlo Encima un tier Uy, me, me he quedado atrancado, colega Encima un tier 1 Un ciervo tier 1 Antes matar he matado un, un ciervo tiador, Lo que hace que da más recompensa Ya está, no va a haber que... ¿Vale? No sé si al matarlo Gano más... Eh, más afinidad con el tema del arco No sé Vale le he matado sin cara, ¿eh? Ah, sin cara, es que no le he apuntado y le he matado Pues aquí estamos, en el bosque negro No me quiero adentr adentrar mucho Pero tengo que encontrar eh... Un algo Mira, ahí hay un algo ¿Dónde okay. Uy, que le Ahora baja. ¿Qué, ¿Qué hay? Es una atalaya de piedra. Con un esqueleto tonto. Pero quédate que no le doy ni a la gaviota. ¡Ta! Por eso, por, por, por darle a la, a la gaviota. Ya ves tú. ¡Jude, qué mala puntería tengo! ¡Ah, estamos por el hombre! Voy a subir, obviamente. Porque el crédito seguramente habrá soltado algo. Porque. Por ahí he visto que Coño. ¿En serio? ¿En serio no puedo subir arriba? ¿Quién no puedo subir arriba? Vamos. ¿Pero qué me está contando? Vale, ¿y ha desaparecido o es que directamente no me la ha cogido? ¿No me ha cogido nada? Eso sí, pero. Mmm, tiene que haberme cogido más fragmento de es hueso, ¿no? Tengo que decir que la caída quita mucha vida. No, tampoco quita mucho. Hola, mierda, yo creo que va, va No sé. ¿Cómo estoy desde la flecha? 22. Un bonito número. A ver, lo suyo habrá sido haberme hecho la casa dentro del Boca Negro y no tanto tener que viajar o tengo que viajar, pero que me geñé. Me geñé. Vi lo que había en el Boca Negro y dije, es una no para mí. Pero bueno, puedo... Mira, no te por aquí al tro, porque por aquí puedo salir al la boca negro y lo he rodeado... Ah, ¡Ya ha salido de la negro! ¡Qué mierda, no! Y ya ha salido de la boca negro... ¡Pues yo! ¡Es que he salido de boca negro! Como está mezclado... Y el boque negro, si sí, yo he entrado antes al, al boque negro. He venido por aquí. Y mira, se me va la puta olla, eh. Bueno, vamos a ver. Pues nada, al final me he venido por la... El sitio que yo sé que se entra a boque negro. Porque se ve que por la costa me dice que es boque negro, pues luego se va el. Se van los árboles de boque negro y me lleva otra vez a la planicie. ve Aquí es donde dice mi casa, intenté hacer la casa, me viene un troll. Y ahí, además me pilló anoche Aquí justamente, yo creo que no iban a salir del bosque negro Pero me vino un troll con una horda De seis bichejos Y bueno Os podéis imaginar el resultado Cuatro, de puntería El caso es que Es chungui, eh Es chungui, es chungui con el boque negro eh, yo creo que si me llego a hecho la casa aquí que aquí podría hacerme una casa para aparecer perfectamente me tú podría hacerme perfectamente para descansar y que no me pille la vaca porque eh, cuando cuanto se llega la noche más vale no estar que no te vean Puedo probar a trincher a hacerme aquí una especie de puesto de, de, de avanzadilla. Mira tú qué bien, hombre. Con que poner una puerta y hacer una cama y una y una chimenea, yo creo que estaría bien, ¿no? Como un puesto de tipo avanzadilla. No sé si estaría bien, si sería buena idea. Mira, aquí hay, pero está destrozado. ¿Cómo lo veis? Pues la verdad es que de aquí a mi casa. Eh, bueno, no hay, no hay mucho. Pero es pues, posible pillar anoche la noche y poder descansar aquí. De hecho, me va a pillar la noche. Porque te, te, te, te, te ha hecho una mierda. Bueno, pues ya está. Bueno, chicos, que. Espero sí o sí en el siguiente entrar ya al Bosque Negro. O lo mismo entraré a plorar y luego ya en el siguiente os mostraré lo que, lo que he aprendido del Bosque Negro. Porque bueno, me va a pillar toda la noche. Y no quiero me pide la noche en, al lado del Bosque Negro. Ya digo, que, que empiecen a salir hordas de bicho. Y no va uno de dos. Es que van en grupo. Van en grupo y van en plan a pegarte ahí, una, una, una buena paliza ahí para que sepa y te digan, welcome to Black eh, Forest. Y vaya que si vuelco con tu black forest, como te peguen una otra y te manden al otro barrio. Por eso, eh, Quiero ser cauteloso y no perder en las cosas que tengo. Y ya está. Así que ya sabéis, das un fuerte like. Suscribirse si no te has suscrito. Y ya sabéis, opinar, por lo que queráis. Eh... ¿Qué otro juego queréis que vea? Que traigan. Voy a traer próximamente uno. Pasa que es para jugarlo los, los fines de semana, que es el Secret del laboratorio, que juega bastante. Pero cuando más gente hay en ese video español es los fines de semana, así que os lo traeré y a ver lo que me encuentro ahí. Porque la verdad es que tiene, tiene horas de diversión y si sale bien la partida me lo paso pipa. Hasta la próxima. Chao.